El entrenador universitario, Lauro Maldonado, nos habla de la importancia de la lectura para los jóvenes futbolistas. ¿Qué tal, amigas amigos de Multiverso UAS? En esta ocasión vamos a platicar dentro del Plan de Desarrollo Integral del Futbolista que lleva a cabo el equipo de Tercera División Premier de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dentro de este plan de acción pues vamos a hablar de los beneficios de la lectura, ya que eh, pudiera pensarse a primera vista que deporte y libros pues, no tienen nada que ver, o no se llevan o no van de la mano, pero al contrario, son eh, elementos complementarios que dentro de este plan del desarrollo integral del futbolista, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a eh, formar a deportistas de manera integral, de manera más completa, de una manera eh, holística hasta cierto punto y es por eso que dentro de este plan de desarrollo integral que llevó a cabo el, el equipo de fútbol de tercera división premier de la universidad eh, dentro de ello estaba el, el uso o el hábito de la lectura de manera hasta cierto punto obligatoria para poder pertenecer a dicho equipo de fútbol aparte obviamente de eh, los elementos didácticos que ya tenían los deportistas en sus escuelas pues una lectura adicional que nos ayudara a facilitar varios aspectos y, obviamente, aportarnos beneficios varios eh, como deportistas y como seres humanos. Y dichos beneficios, pues bueno, son variados. Uno de ellos puede ser la eh, agudeza de astucia. Esto, pues bueno, no solo en la vida misma, sino en el deporte, al estar ahí eh, en ese instante, de tener que actuar de manera rápida, pues obviamente, la lectura nos aporta ese beneficio. También eh, la estimulación del intercambio de información y conocimiento. Eh, esto pues en cuanto al entendimiento, ¿no? el mensaje entre emisor y receptor para que el código que está en el centro pues sea de mayor comprensión y de mucho más eh, fácil asimilación por parte de quien recibe el mensaje, en este caso los propios deportistas. ¿no? Y poder eh, comunicarse y poder hacerlo de manera propia con sus compañeros y por qué no con los otros elementos del propio juego como los, los jueces del, del, del evento o eh, los adversarios. ¿no? Otro beneficio que también la lectura nos aporta es retardar la aparición de síntomas de demencia. Esto a futuro eh, lo vamos a agradecer bastante porque eh, la lectura nos da ese, ese seguro, nos, nos da ese blindaje, esa barrera para que estos efectos de demencia pues, lleguen mucho más eh, tarde de lo que pudieran llegar a una persona que no tiene el hábito de la lectura. También estimula la percepción eh, al momento de nosotros de leer, aparte de que hacemos un viaje mental a donde las, las letras nos lleven, eh, nuestras eh, ventanas perceptivas en el cerebro se expanden, se abren y toda la información que venga es de mucho mejor asimilación. En cualquier rubro, en lo académico, en lo social y por supuesto en lo deportivo. También nos ayuda mucho a la concentración. Tenemos que estar enfocados en los objetivos que tengamos plasmados como equipo. Y bueno, eh, el hábito de la lectura nos facilita mucho eso. También eh, nos ayuda a generar una mejor empatía con los demás. Y pues bueno, esto si estamos hablando de un deporte de conjunto es fundamental. Y por último, y no por ello menos importante, la toma de decisiones nos ayuda a facilitar en la toma de decisiones y ya de por sí en la vida cotidiana es difícil tomar una decisión imagínense en, un, en una fracción de segundo en un, en un evento deportivo, en un juego, en una competencia entonces es por ello que yo los invito a que se hagan el hábito de la lectura y lo lleven a cabo en su vida diaria lecturas, temas variados, hay muchísimos así que pues vamos vamos a leer